Vamos soft block es para antes. Arroba ¿Eso qué es? No lee todos los mensajes, es selectivo. What the fuck? <risa> <risa> What the fuck? <risa> What the fuck? <risa> ¡Ay! Me cago en su puta madre. Me cago ¿Qué es eso?